Hola chicos de Play Movies, soy Mim Silva y acabamos de ver Moana y ya les tengo los cinco puntos de esta nueva película de Disney. Estamos con Sara, ella es nada más y nada menos que la voz de Moana y nos va a contar de qué se trata esta película. Esta película se trata de, bueno, Moana siempre ha soñado con ir al mar, pero su papá no lo deja porque eh, tiene sus ancestros fueron viajeros, eh, pero es muy peligroso y su papá no lo deja, pero quiere salvar a la isla porque Maui, un semidios, se robó el corazón de Tefiti, que es la isla madre. Entonces Moana, Moana va en busca del corazón de Tefiti generaciones esta pacífica isla ha sido el hogar de nuestra familia pero más allá del arrecife se acerca un gran peligro en el punto número uno obviamente ponemos la animación porque rifa en todo sentido es una combinación entre animación convencional o sea dibujo por dibujo y además de animación digital entonces quedó padrísima los detalles están increíbles y por ejemplo hay una parte en la que Moana cae en la arena y se baña de arena es tan nítido que les va a fascinar. Ustedes van a sentir que están con Moana en el mar. Maui, cambia forma. Semidios del viento y el océano. Yo soy Héroe del hombre. ¿Qué, ¿Qué? De hecho es Maui, cambia forma, semidios del viento y el océano. Héroe del hombre. E interrumpí, repítelo. Héroe del hombre, dilo. En el punto número 2 ponemos las canciones y la música de esta película porque es muy atrapante, te va a encantar el escuchar los tambores cuando estás en el cine, te va a transportar a esta maravillosa aventura que tiene Moana y pues además están en inglés y en español y las dos versiones son bastante buenas que seguro vas a terminar cantando y agregando a tu playlist. Person that was part of our musical team was Opetaia Fuahe uh, from Samoa, he's part of Tokawalan and uh, and really brings the, the, the roots feeling. I mean, he's very connected to the to the roots of the of the Pacific. No es nada más eh, la la vida que se le da al personaje, sino el lip sync que hay que hacer con unos dibujos que están eh, realizados para otro idioma. Entonces era interesante y creo que estuvo muy bien logrado eh, ver la traducción que se había hecho al español, particularmente de, de las letras de las canciones, para corresponder a, a ese lip-sync tres ponemos los personajes porque como muy típico de disney son esos personajes que amas con todo tu ser con los que te identificas y obviamente hay bastantes hay de dónde escoger está desde hey hey que es un gallo súper torpe hasta el pequeño maui que es como la conciencia el pepito grillo del semidios maui entonces en los comentarios en cuanto la veas déjanos saber cuál fue tu favorito In Iowa, in the United States, and and uh, and when I was a kid, I actually was a huge Disney fan, and I actually, when I saw Pinocchio at the age of nine, I actually wanted to work at Disney, and and and that was my goal. That was sort of my dream was to some someday work at Disney, and and I, I, I, I and I worked at that. I think I think anyone who's ever um, kind of looked outside the box and and had a, had a goal that the people around them mi personaje creo que básicamente es un ser amoroso quizás su valor máximo es el respeto y el amor incondicional el respeto a las decisiones de su de su hija eso me parece importantísimo papá eh, tú y yo creo que pues obviamente es un ser amoroso eh, muy cuidadoso con, con su hija, al principio eh, cuida mucho que no se meta al mar porque tiene estos recuerdos y estas cosas, pero finalmente lo que siembra en ella es un, es un gran tesón, un gran coraje. Punto número 4, ponemos las enseñanzas que tiene esta película porque tiene demasiadas, desde el hecho de que es la primera princesa que no necesita un príncipe para salvar al mundo y lo hace ella sola con su canoa y además también está el amor por la naturaleza y el respeto que le debemos tener, el quererte a ti mismo antes de poder querer a los demás. Tiene, está lleno de mensajes esta película que... Va a ser que tanto chicos como grandes la amen. So now, Moana will change some young women's lives and we feel good about that and even young boys too. That it's a, we think she's a good role model. That she uh, really has a lot of determination and tenacity. She doesn't give up and she has empathy too, though. She really uh, feels for the people and, the, and both for Maui and and, uh, and the ocean and it's that empathy for even the villain of the movie, sort of that redeems the villain and probably more than any of the other heroines that we've done in the past. She is a true hero. Um, she, is, she is a young girl who's, who's on a mission to save her world. Y finalmente nuestro punto número 5 ponemos el corto porque como es típico de Disney antes de la película hay un pequeño corto este se llama corazón versus mente y está padrísimo yo creo que le va a encantar más a los adultos que a los niños porque nos habla precisamente de esto a quién hay que hacerle caso a la razón o al corazón. message was important. I think um, um, the idea that um, um, disres disrespect for nature can lead to some serious consequences was, was a very conscious idea in, in a fantasy story. But uh, in, in this movie, you know, the culture has sort of lost its way. Her father, who was going to possibly be a voyager, lost his way. Moana's trying to find her way. Maui has kind of lost his compass a little bit and the movie is about sort of finding your way, finding your own inner voice and overcoming obstacles to, to not let other people define you and you define yourself. So... El mensaje, hay que creer en nosotros mismos porque eso es lo que nos puede llevar a romper cualquier situación, a mejorarla, a cambiarla porque no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona o un animal y eso vale la pena inspirador yo lleno en amigos de play movie de venir a ver moana este 2 de diciembre ya se estrena muchas gracias a beto no gracias a ti es nuestro Ay, sí, muy mortal yo pero el personaje maravilloso maui sí, increíble muchas gracias muchísimas gracias a ti